Hola, buenas tardes, los saluda Isabel Cristina Flores Rueda, profesora, investigadora, adscrita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues primero que nada quisiera agradecer a la revista Ciencia ErgoZoom por publicarnos nuestro artículo titulado Tipologías de consumidores en función de su actitud ambiental, que vengo a hablarles y desarrollarles un poquito. Bien, nuestro interés en publicar este artículo o generar estos estudios, pues surge del evidente impacto ambiental que eh, el consumo origina y desarrolla también la presencia de mercados emergentes con un interés genuino en la responsabilidad ambiental. Para ello, pues eh, revisamos una serie de literaturas y de autores que Miden este tipo de comportamientos y de actitudes eh, y de allí retomamos una escala para la evaluación de actitudes proambientales que surge en 1995 por Celedonio Castañedo y que nosotros tropicalizamos para el mercado mexicano eh, de consumidores minoristas, es decir, de supermercados. Evaluamos y confirmamos la validez convergente, la consistencia interna y la fiabilidad de la escala a través de... Eh, un análisis de componentes principales, posteriormente un análisis factorial exploratorio y finalmente un análisis factorial confirmatorio. De este modo, pudimos determinar, eh, una vez confirmado la validez convergente y discriminante, pudimos comprobar si existen o no existen tipologías de consumidores en función de sus actitudes proambientales, los que nos llevó a, a confirmar que existen o que se agrupan estos mexicanos consumidores minoristas en tres tipos de actitudes, egoístas, indiferentes y biosféricos. Y pues bueno, los resultados de este estudio evidencian que los consumidores mexicanos tienen componentes de compras similares, pero actitudes ambientales distintos. Eh, los hallazgos manifiestan que existen los consumidores actualmente a, con actitudes ambientales biosféricas con unas elevadas puntuaciones en las actitudes de, de intervención en los resultados de la problemática ambiental. Los consumidores con actitudes ambientales indiferentes pues son los consumidores con, con rasgos más bajos en actitudes tanto negativas y positivas hacia la reducción de la contaminación. Finalmente, los, actitudes, los, los consumidores con actitudes ambientales egoístas, pues en su mayoría sobresale una acta, actitud negativa a la reducción de la contaminación, la disminución o la intervención de las propuestas. Muy bien, eh, para extender un poco eh, en este artículo los invitamos a leer y conocer en la revista Ciencia ErgoZoom. Gracias.